no hay espacio ni para la gente pasar por ahí, ve, dale para acá, ve, mire yo lo que que de vacío ahí, ve, eso no está haciendo nada, ¿ve? okay ok, ok, estos, estos locales que están aquí, de quién vacío, son, vacío está eso, y eso de, de eso del mercado, ve, están vacíos, tú vacío, no sabes vacío. de quién son, no, no saben, y si sí, ni con lo que tienen que venir a baratar es esto, y que nos meten pedazos de eso, y ahí, ¿cuántos pollero hay afuera? Ve, ahí cabrón, cabrón. Cabrón. esta vaina está sucia, ey, aquí caramoto, vea, ahí Ahí cabemos todo, mira. Y eso tienen pollera allá afuera. Oh, yeah. Dos cales tienen. Ahí cabemos todo hey, lo que dale trabajamos. Dale para acá, dale para acá, venga, dale para acá. Todo lo que trabajamos, cabrón. Hey, de a 40, William, a eso. Venga pícalo. Ey, dale ah, para acá. Ah, William, ah, echo ah, aquí. Este, ah, ¿Y estos pollos de sí, quién son? Man. Estos pollos que están aquí. ¿Son eh, de ustedes? Sí, ah, de nosotros. Va chito, cochito, va Dale para acá, ven, dale para acá, ven. Eso de jaula que no la están usando, que Eso el, mini el ministrador dijo que iba a venir a sacar y dijeron que esa jaula a que y que iban a limpiar. Oye, los requejadores de basura, si no le pagan, no botan la basura. ¿Cómo así? Aquí adentro. Aquí, no, la pluma, ve, y la basura la puedes guardar así. enfundar y no la botas. Si tú no lo botas, le das da Pero el camión no viene aquí, cada. No. No, que recogen basura, no hacen ningún trabajo, porque qué es la basura ¡Ve, ve, ve. Eso es basura, ven a ver, ve. ¿Qué ¿Qué es? Me mete, ven. Ven, no ¿no? ve, Eso es medio ambiente, va ven, que no quiero para acá. Medio ambiente, ve. Eso es que mía? hacen pipí ahí, ve. ¿Qué es eso? Eso es. Miau? Miau. Oye, eso es miau, miau, eso es miau, ve. Miau, ve, ve. Eso es gusano, que es ahí, ve. Miau. Ve, ahí vienen también a hacer pipí, ven. Ve la basura, ve. Mira tú aquella basura, bebé. ve, ve, ve. Pasa el video a esa zanja así ve, porque si medio ambiente viene a trabajar, ve, mira cuánta basura hay ahí, ve. Pero ve. cuando ve. ellos vienen, ellos no entran para casa, o cuando ellos vienen a hacerlo la que vienen a hacerlo no, los, a yo, trabajo. Estamos no allí para adelante nosotros todos los días barramos y limpiamos despedido. eso a los trabajadores medios precio y a mí nos tienen un expediente, como si nosotros fuéramos tracadores y nosotros somos jóvenes que queramos trabajar.